Dos premios de dos posibles. Es el resultado de la participación de la Universidad Politécnica de Valencia en el último certamen del SICA Hackathon, una competición estudiantil que premia el mejor prototipo de tren del futuro. El primer puesto, dotado con 6.000 euros, ha sido para el proyecto TrainLine, cuyo punto fuerte se basó en la sostenibilidad. Iban a decidir que fuera el, un tren que más paraba, ya que es tren que más paraba. Eh, la, la ventaja que tenía es que no tenía las potencias de arrancada y frenada, entonces ahí se establecía mucha energía. Eso sí, ¿cómo pujas el tren? Pues llevaba ¿no una especie de cápsulas que se en paralelo al, al, al, paralel a unas que expusieran en paralelo al tren que mai paraba y tú accedías, tenías un test para acceder. Por su parte, el proyecto Tren Vita se ha alzado con la mención honorífica y 1.600 euros. El tren consistía en circular en, una, en un túnel a 20 metros baixo, que estaba soportada por unas plataformas flotantes y unas cadenas al fondo del mar para evitar el excesivo oleaje. Que consistía en erradicar la desvinculación de las islas en, en la península. Los dos equipos pertenecen a Liderate, una asociación que pone a disposición del alumnado de la UPV una formación complementaria enfocada al mundo laboral, que marcha sobre raíles en su caso.